No sé por qué siempre me empiezo riendo todos los programas. Muy buenas tardes este, gente bonita que nos acompaña en su programa Radiando en Cana. Ahorita mis compañeros me acaban de decir es el número 40 que estamos grabando el día de hoy, porque no estamos, no estamos en vivo, pero sí lo estamos grabando en vivo y en directo desde el Centro Cultural Autogestivo El 77. Estamos ubicados aquí en la Colonia Juárez, en Abraham González, número 77. Eh, si usted no sabe llegar agarre la línea rosa, bajes en Cuauhtémoc, échanos un fonazo, estamos a tres cuadras, vamos por usted, nos tomamos una chela, nos compramos un mezcal y pues aquí estamos a toda madre. El día de hoy vamos a hablar de los beneficios. ¿Qué son los beneficios? Usted, bueno, para la gente que no sabe, siempre tenemos un tema, en esta ocasión vamos a hablar eh, de los beneficios. ¿Qué son los beneficios? Se les llama caneramente a los derechos que tiene un interno para poder solicitar eh, una libertad anticipada, de poder salir antes de prisión, antes de que cumpla su sentencia. Pero para poder solicitar este, este tipo de beneficios, tiene que agotar todas sus, sus instancias legales, que son, bueno, después de ser sentenciado, si es si es que tiene que ser sentenciado, sea culpable o sea inocente, recibe una sentencia, eh, ya, este, ya sentenciado o ya, ya se va libre, eh, bueno, viene la apelación. Usted tiene derecho, si es sentenciado, tiene derecho a apelar a esa sentencia. El resultado lo llega en dos, tres meses, puede ser favorable, puede ser negativa. Eh, agotando ese recurso viene el, el, su derecho de amparo. Ya al agotar ese recurso, ya usted ya es este, persona ya super sentenciada, ya no tiene ningún beneficio en ese, hasta ese momento. Es trasladado, a, bueno, ya está en el reclusorio y empieza su proceso de, de adaptación, de readaptación en el mundo de la cárcel. ¿No? <risa> Les van a decir, no mames, esto qué, qué pedo. Wey? Pero es real, es real. La gente que nunca ha tenido un problema con la ley, nunca pisa una delegación, de verdad, los felicito. Eh, pero nadie está exento de caer o tener un problema legal, de verdad. No, pues no, no necesariamente tiene que ser delincuente dedicar, de dedicarse a delinquir. Puede ser una persona común y corriente. En la cárcel hay personas que de este lado son personas común y corriente, pero nada más simplemente toman una mala decisión y es por eso pues, que se encuentran después de esto, la sentencia, todo esto, eh, pues para poder solicitarlo no es tan fácil, de verdad, no es, no, es, no es muy fácil. La gente pensaría, sí, están sentenciados, se les mantiene, tres comidas, no pagan renta, tres comidas al día, seguridad 24 horas, áreas recreativas, deportivas, culturales y educativas, sí. Pero ¿qué pasa? Que tienes que ocuparlas, eh, adentrarte en ellas, si es que quieres conseguir o solicitar un beneficio de preliberación de verdad eh, sin esto no uno que nos piden para poder salir antes eh, trabajar para la institución trabajo para trabajo penitenciario ya sea eh, comisionado en mantenimiento en herrería carpintería limpieza general limpieza de las verdes entre muchas otras eso va acompañado con un memorándum de trabajo del cual le van contando sus días laborables Ahorita vamos a llegar más adelante a eso el segundo requisito es realizar actividades culturales deportivas, como lo que es teatro, cursos en cualquier rama artística y manualidades, entre otras. Tres, cumplir con avance académico, aún así usted ya tenga, si usted llega y es de las eh, personas que ya tienen la licenciatura, a la gente que está encargada en la cárcel o en la institución, no le importa, usted tiene que tener avance académico, puede volver a hacer otra carrera, en la cárcel En la cárcel tenemos, ahí no tenemos, ahí existe lo que es primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Eh, en Santa Marta, yo le hablo de Santa Marta, eh, se encuentra el plantel de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, y de los cuales son pues, varios compañeros que, han, pues, que tienen la prepa, pues, han hecho una carrera y se, y se titulan, de verdad, este, ese es otro requisito el cuarto requisito cursos extraescolares ¿no? que son talleres de redacción lectura, comprensión de lectura eh, cursos de contabilidad, computación idiomas, entre otros el quinto y yo siento que es el más difícil porque el otro, los otros cuatro usted los puede realizar si usted quiere bueno, si es que quiere seguir en la cárcel y pues no salir antes ¿no? tiene ahí esa opción, ¿no? Cada quien decide su futuro de estando dentro de prisión. El quinto, parecen los, parecen los diez mandamientos. Pero es así, las cárceles se rigen por un reglamento y pues prácticamente pueden ser que sean los mandamientos de la cárcel. Tener buen comportamiento. Este yo siento que es el más difícil. ¿Por qué? Porque no debes de, no, no debes de tener ningún castigo en el tiempo que estés recluido y que quieras este, solicitar un beneficio. Eh, si tú tienes un castigo ya solicitado un beneficio, se aplaza seis meses o hasta un año. Si tú tienes castigos anteriores, pues pasa un año para que te vuelvan a revalorar y en este proceso tienes que cumplir todas las demás actividades. Eh, yo siento, ¿Por qué digo que es el más difícil? ¿Por qué? Porque los, en la cárcel los problemas llegan solos. Eh, por más que no te metas en problemas, eh, vayas por el camino de la, de, de la derecha, aunque estés en prisión. Eh, pues siempre no falta, no falta, de verdad, convives con más de, bueno, en mi caso yo convivía con más de 1.200 internos en la penitenciaría, pero en otras cárceles hay mucho más, en los reclusorios son más de 10.000 personas internas, no nada más hablo del norte, del sur, bueno, si hablo del norte, del sur y del, y del oriente, el sur tiene un poco menos, Santa Marta tiene mucho menos, de verdad, eh, son 1.300 y algo de internos, y aún así está sobrepoblada la pene. Eh, pues imagínese, eh, pues, Lidiar con tanto cabrón no es fácil, pero tampoco es difícil. Todo, pues, todo está en cuestión de todo, queda en, en cuestión de, de cada quien. Este, esos son como los cinco pasos que tiene que seguir alguien que esté interno y poder solicitar un beneficio de preliberación. Eh, les voy a hablar de los mitos y leyendas sobre, sobre esto, porque mucha gente que, estamos, que hemos estado internos, eh, la esperanza es lo que muera al último. Siempre no falta el vivillo que llegue, yo te puedo sacar. Eh, en el paquete navideño. <risa> no mames, hasta hace poco eh, tuvimos una re reunión con el licenciado Azael Ruiz Ortega, que es el secretario de sistema de Intención. si me está viendo. Y a todo su equipo, la manos Un saludo a toda la banda de por allá. Eh, salió a la plática esta, esta, esta charla ¿no? del paquete navideño. Dicho paquete no existe y nunca ha existido. Como les repito, existen vivillos, tanto trabajadores de la institución como gente externa que pues, te prometen. Eh, te dicen que te van a sacar, y todo por una módica cantidad. Mucha gente por querer por tener un pie afuera, pues da hasta lo que no tiene, de verdad. Nosotros, tenemos un caso de mi compañero César El ruco que anda por las playas de Hawái. Él vendió todo lo que tenía por, por esa esperanza de poder salir antes. Él trae 70 años de, de sentencia y pues nada más lo fueron. le fueron. Lo engañaron, lo timaron, lo robaron y lo dejaron vestido y alborotado, ¿no? Eh, por eso es este, pues no es muy, muy recomendable hacer este tipo de acciones. Todo, todo tiene un fin, todo tiene un comienzo, si sí, a huevo. Las sentencias caducan, como diría mi compañero Ismael. Y pues hay que estar claros en dónde estás, por qué estás y para qué estás ahí. ¿no? Eso es lo del paquete navideño. El otro que, no, que nos, nos dicen o nos cuentan, ¿no? que te cuente el día y la noche, eso es mentira. Eso es mentira, la noche no cuenta como el día simplemente te cuenta tu día de privado de laboral, son 24 horas eh, pero para esto tienes que pues seguir acatando todos los otros cinco puntos no no es tan fácil Ay, si la de la noche no más das si 10 años te vas a los cinco no no todo tiene un porqué lo que sí te cuenta lo que sí te cuenta y me consta que te suman los te cuentan los trabajos laborados, tra los, los trabajos labora los días laborados de trabajo güey. eso sí cuenta eso sí eso sí te cuenta si tú tienes 10 años y llevas 5 años, pero llevas 3 trabajando, ¿cuántos años tienes? Ya tienes 8. Eh, la cuenta ahí es medio rara, no les hace como el desglose, pero se, se te suman, se te, o sea, 3 años son como un año, un año y medio de trabajo, más o menos. Y puedes, o sea, si todo ayuda, de verdad todo suma, la escuela, ¿no? portarse bien, las actividades culturales, deportivas, todo va sumando a, a esto para poder... Alcanzar una, una reinserción, una readaptación hacia la sociedad, hacia este lado de las bardas. Eh, bueno, pues este. Ay, güey, estoy en este, yo se atropelo. No, pero es, eso es los beneficios. Yo, yo le hablo como a mí me fue en la feria, siempre lo digo en cada programa, la verdad. Yo, de los 21 años que estuve, bueno, que era mi sentencia, estuve casi 20, y eso porque salió la reforma al artículo 33, no mal recuerdo. Que te, que te suman la sentencia, bueno, te, te suman los años que estuviste en un reclusorio preventivo. Yo estuve cinco años en el reclusorio preventivo varonil Oriente. Estuve cinco años. Yo cuando solicité mi beneficio en la penitencia, estaba en una penitenciaria, pues no podía porque en el 2011, 2008, 2008 más o menos, empecé a pagar lo que yo tenía de sentencia en el Estado. Mi sentencia del Estado la estuve pagando en... en en Santa Marta y no me dejaron preliberar me pedían muchas cosas que pues, no, no tenía nada bueno. y pues me tuve que esperar salir esta reforma después de unos años y fue lo que me hizo, este, me lo sumaron ya me había pasado por dos años y por eso me dejaron salir que todavía me tuvieron una semana ahí no? porque por unas conclusiones que no las tenía muy claras el licenciado de la penitenciaria la solicitamos y pues, pues aquí estamos ¿no? este, ¿por qué, por qué, por, por qué platicó todo esto? porque la la familia es la que lleva el peso en esto a Dejar papeles, invítale esto al licenciado: que la comida, que el regalo para el juez, que el X y X regalo, o sea, siempre esa cadera de dinero, de verdad. Eh, hay muy buenos, muy buenos licenciados de oficio. Eh, yo, mi último licenciado que, de oficio que tuve fue ya en el Oriente porque ya llegué sin ningún peso, de verdad. Y cuando tienes, pues das hasta lo que no por poder salir de ahí. Si sí logré una absolutoria de tres sentencias, pero pues nunca me lo dijo el, el juez, bien, o sea, bien abusado, ¿no? era sacadera de dinero, sacadera de dinero, y cuando te das cuenta, pues, pues ya la tienes hasta acá, ya no puedes hacer nada más que esperar a que pase el tiempo y poder salir. Eh, ¿Cómo pasé el tiempo? Pues yo, yo hice de todo hasta que en 2009 conocí el teatro, y es por eso que después de 12 años, eh, pues aquí seguimos, este proyecto sigue y continúa, este programa de Radio ahorita lo dijimos al principio, llevamos 40 programas de, de, de, transmitidos, eh, y pues no, nunca me imaginé este, hacer tantos programas de Radiando en Cana, ¿no? A pesar de que lo, tu, lo tuvimos detenido un, unos tres años este programa, porque lo empezamos en el 2015, y lo retomamos hace poco. Lo retomamos con la pandemia, la neta. Pero pues es chingón, no estar frente a las cámaras, tener técnicos poca madre, de verdad, un equipo en el 77, en el foro. Somos una gran familia, de verdad. Eh... Pues le voy a decir en nuestras redes sociales, en el Face estamos como Compañía de Teatro Penitenciario, en el Twitter, arroba teatro penny nuestro correo, arroba foroshakespeare.com. y los invitamos a que pues empezamos a activar los centros culturales independientes, como es el 77 y muchos otros, el Foro Shakespeare, y tanta banda que, que vivimos de esto. A nosotros nos han preguntado, ¿a poco tú haces teatro y vives de eso? Pues, a huevo, a huevo, la verdad sí, nosotros no hacemos otra cosa más que teatro, Hacemos serigrafía, hacemos libretas, vendemos plantas, vendemos mezcal. Mire, aquí estamos. Esta botella, usted pídala. Nos gusta el drama. Es mezcal verde, la neta me cae de madre. Este, yo le recomiendo la pachita porque este sí es está. Este es el mismo, pero. Pues quieres ponerte más o menos, comparte una pachita, ¿no? Nos puedes escribir, ¿sabes qué? Pues te la vamos a dejar a tu casa, de eso no hay ningún problema. Eh, bueno, mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de otro penitenciario. Este fue su programa, Radiando en Cana. Muchísimas gracias y ánimo de delincuencia. Venga, vámonos que ya nos vieron.